Let's go. Uy, buenas vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Eh, se nos pide tanto a los de Xbox, se nos pide que los juegos vayan de tal manera, juegos que no van a ver la luz, los de Playstation, como el Redfall, eh, que me pregunto yo, bueno, ¿y qué le importará a esta gente si va a 30 frames? Eh, cuando, bueno, cuando yo sé que automáticamente por no decir que el día que salga va hasta 60 frames y, y si no, al tiempo en menos, de, en menos de dos días ya lo tienen actualizado pero bueno, eh, da igual porque están hablando de un juego que no van a tocar así que si nos vamos a poner en plan de eh, tiquismiquis con todos los juegos que están saliendo en Xbox, pues yo les diría ¿y qué pasa? ¡Mis oh. Del 2023, los juegos del 2023, ¿cuáles son? Force Pocket, fracaso. Nadie habla de él, ni lo mencionan. En el cubo de la basura, os lo podéis encontrar. De la ...en empecé. Por cierto, hoy ha salido la noticia en Vandal. Aquí la estoy viendo. De que confirma que lanzará, Sony confirma que lanzará los juegos de PC. A pesar de que de, de, empieza, a pesar de que de la SOGIUM 1 el último port de un videojuego exclusivo de Playstation que ha llegado a ordenadores no a ordenadores no a Steam punto no ha salido del todo bien de... no ha salido del todo bien se han cargado medio todos los casi todos los ordenadores y dicen que no ha salido bueno en fin Chandal los de Chandal ¿eh? es el nivel que hay esos son como los de Level Up ayer ahora sea, no estamos hablando de, de esta gente Ingresos por periféricos, incluyendo PlayStation VR 2, que también es un fracaso, lo tengo aquí en el tercer punto, en el cuarto punto, perdón. Pero en el tercer punto me gustaría hacer hincapié en eso, en que como no tiene un Game Pass, pues necesita de, una pla de otra plataforma como Valve para poder vender sus juegos, sus nefastos juegos, donde podemos ver las notas que le dan usuarios de PC que no son precisamente eh, los que están metidos dentro de ninguna guerra de consolas o por lo menos no son sospechosos de ello. Simplemente indican esto, esto está bien, esto me corre bien en el ordenador o esto me ha jodido la placa gráfica, como hemos visto en otros lados. Pero bueno, el, el propósito con esto, fijaos lo tremendo es decir, podemos llevar los juegos a PC pero no, no los llevaremos... Eh, lo podemos llevar incluso a otras plataformas como Valve para poder meterlo en PC pero no lo podemos llevar al Game Pass ni lo podemos llevar al GeForce Now ni al Epic Games etcétera eh, no, no ni de coña pero con Xbox ni de coña las gafas virtuales la segunda parte de esta pesadilla que son las gafas virtuales ha sido un fracaso, no consiguen alcanzar el número de ventas que ellos se habían marcado. Ellos habían marcado un número de ventas y todavía pues, no han llegado a, a esa cifra. Y encima la calidad deja bastante que desear en comparación a las primeras gafas virtuales que salieron. Muy pronto, quiero decir, muy pronto para que saquen unas VR2, yo pienso que sí. Eh, y ahora voy a explicar por qué todo es malo pues aquí es donde voy a explicar el por qué fijaos las gafas vr2 lo comenté en un vídeo anterior de efralink eh, reaccionando a cómo a, a lo que a lo que la, a, había sentido no pues el mareo el malestar eh, generar la pérdida de, de equilibrio y todo y todo lo correspondiente pues eh, había cosas que sí que funcionaban, como por ejemplo el seguimiento de la pupila. Es decir, para que lo entendáis, las gafas también eh, siguen tu pupila y tu pupila, el juego, la vista, lo que tú estás viendo, sigue a la imagen, dependiendo de por dónde mira tu pupila, por dónde. Mato pupila Sin embargo, pienso que es demasiado pronto para unas gafas VR2. En primer lugar, por la falta de juego. Eso es muy importante. Segundo, no se está poniendo toda la carne en el azador. No se está realmente investigando o innovando lo suficiente como para decir que es, eh, un, es un poco como las Steam Deck solo que las Steam, la Steam Deck por lo menos funciona, y las gafas virtuales, pues a la gente que, que puedo conocer que las tengan, no se pasan el día jugando en sus gafas virtuales, aunque tenga una Oculus, que ya sabemos que tienen mejor fama ¿no? que, que las de Sony, pero aún así tampoco se pasan horas y horas eh, las gafas, porque las gafas marean, la tecnología... En sí, no está, por decirlo de alguna manera, eh, está suficientemente pulida. No está pulida y como no está pulida, pues todavía hay muchos problemas. Al sacar las gafas virtuales 2, las VR2, con todas estas novedades y sin ningún juego, que podían haber esperado un poco más y sacarlas junto con el juego el de Resident Evil eh, que prometieron pues hubiera sido un incentivo más para que la gente comprara precisamente pues eh, las gafas, ya que por cierto, no son compatibles o retrocompatibles como lo queráis llamar con las primeras VR2 por lo tanto, Sony puede valer 600 euros que me parece una pasada o sea, me parece una pasada que digamos que oficialmente cueste unos 550 cuenta 560 euros una consola que es paupérrima, que no tiene la misma capacidad que su, su real competidora, la Xbox Series X. Entonces te hace pensar, dice, bueno, pero esto es una estafa, ¿no? Y más cuando viene el problema en los packs. No puedes conseguirla, pues asegúrate de un pack. Al fin y al cabo vas a pagar un poco más. Y te vamos a regalar unos juegos y un mando extra. El mando extra cuesta 70 euros, 70 dólares. Que aparte es nuestro. O sea que os lo podemos regalar. No nos cuesta tanto. Os cuesta menos de la mitad. Y por lo tanto tampoco tenemos problemas en, en regalarlo. Ahí tenéis de esto. Y dos juegos también nuestros. El Horizon o el Spider-Man o el God of War 1. No, el God of War 2. Eh, para que, bueno venga, tengáis ahí vuestro pack eh, increíble, increíble y además, siempre con juegos ya del año de la pera porque de las son del, del 2013 es como si me vienes con el de Island 1, que es del 2011 flipándolo y diciendo que es lo mejor pues mira eh, lo petó en el 2011 y lo siguió petando los años venideros, pero ya hoy no, hoy es esto hoy es esto y nada más y por cierto sobre la calidad de dónde se ve mejor si en uno o en otro esto lo digo por el Jedi Far en Orden eh, el Jedi Survivor que todo el mundo está que si se ve mejor en una que si se ve mejor en otra al final se ha comprobado que se ven igual en las dos lo cual es nefasto aquí estamos viendo seguramente un, unas imágenes de, del videojuego pues que corresponden con con un bug es un bug está jugado desde la playstation 5 pero por ejemplo estas imágenes que estamos viendo aquí eh, son tanto de la playstation 5 como de la Play, eh, como de la xbox y por lo tanto yo no veo realmente una diferencia pero donde sí que veo una gran optimización es en este juego en el de adisla que fijaos en eh, cómo como sí que va bien en una playstation 5 entonces si va bien en una playstation 5 porque el jedi no va bien también tengo que decir que mucho de esto no es gracias al hardware de la playstation 5 sino gracias a los cambios que han estado haciendo en el software eh, los de Sony y gracias a eso es como han ido mejorando un poco un poco bastante, por lo menos para que pudieran jugar la gente la consola, o sea, pero a base de arreglándolo eh, el software, la interfaz eh, como lo queráis decir tampoco tienen ningún evento relevante para 2023 aparte de que puedan hacer algún evento y decir, eh, mira estamos aquí y agitar la bandera y echar bombas de humos para decirte oye pues va a salir a elegir a finales del 2023 a mediados de este año o, o yo qué sé antes de navidad seguramente antes de navidad sacarán la bandera y dirán este juego va a llegar sí pero va a llegar para el 2023 puede que se retrase puede que se retrase algunos juegos como como se están retrasando también en xbox y no pasa nada lo que sí que pasa es eh, en negar la, la evidencia hay uno que dice por ejemplo que, que los ojos humanos no alcanzan a los 24 empiezan realmente empiezan a ver movimiento a sentir el movimiento y a ver el movimiento a partir de 24 fotogramas por segundo con 30 fotogramas por segundo la cosa ya va más fluida a 60 frames por segundo y esto es como eh, para que os hagáis ya una idea más, más gráfica todavía de lo que son los fotogramas por segundo eh, las películas de stop motion fijaos, las películas de stop motion sabemos que es muy difícil son porque son fotografías ¿vale? de un escenario un, un muñeco de, de plastilina que tú foto a foto vas cambiando el movimiento ¿qué es lo que pasa? cada foto es un fps es un fotograma por segundo pero se dieron cuenta al principio de que si lo ponían a 20 frames por segundo ya era suficiente para el ojo humano era suficiente ya veía ya veía algo de movimiento y marcaron los 30 frames por segundo como el estándar en el que digamos vemos lo que está ocurriendo a una velocidad bastante fluida esto es como lo de los 8k mi consola llega a los 8 a los 8k perdón mi consola llega a los 8k sí pero tú tienes un televisor de 8k no el siguiente el siguiente es que me da igual que tenga 8k si tu televisor o tu monitor no lo tiene y ahora mismo ningún televisor lo tiene bastante está ayudando también por cierto los televisores a Sony eh, que bueno como hemos dicho lanzará los juegos de nuevos juegos seguramente salía Kratos por aquí y es lo que dice eh, es que están hablando aquí de, de, de los en el primer trimestre no sé cuántos miles de yenes y eh, a mí que me importa lo que haya. Lo, lo, o sea, aquí me, Aquí están poniendo los de Vandal eh, la, lo que ha conseguido eh, en millones de dólares eh, con las VR2, que por cierto tiene que vale bastante cara. En el primer trimestre, 60.478 yenes. 443,6 millones de dólares. En el segundo trimestre, 399 millones. En el tercer trimestre, subió a 601. Y en el cuarto trimestre, subieron a 1.048 millones. Aquí veo. Aquí veo mamoneo. Voy a explicar por qué. Eh, fijaos cómo ha ido. Como, como si hubieran lanzado una bomba. Y de, en el primer trimestre, pues. 60.443 millones. Algo normal. Algo previsible, ¿no? digamos en el segundo trimestre sin embargo hace baja o sea, la gente ya no le interesa tanto pero es que en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre suben no sino que se multiplican se triplican incluso yo no sé muy bien si es por luego para poder venderlo ya sabéis, eh, o lo que sea pero esto es lo que hay con Sony en el 2023 3, no hay nada, nada nada solo malo sport malos juegos, una pésima comunidad y una paupérrima consola hasta la próxima amigos, espero vuestros comentarios, denle like si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima feliz sábado, Black Sabbath yeah